Bueno, y muchísima atención que a esta hora Salvatore Mancuso está declarando ante la JEP y acaba de decir que Pacho Santos es vicepresidente de la República de Colombia durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, le pidió a él crear el bloque capital de las Autodefensas Unidas de Colombia en Bogotá y también Jorge Bisbal Martelo quien en la época era presidente de Fedegán, le pidió crear las Autodefensas en Córdoba y Urabá, así pues que aquí les dejo esa declaración, escuchen con las personas vieron que estaban agobiados por la guerrilla venían a hablar con nosotros esto no puedo negarlo llegaron a pedirnos creación de grupos de autodefensas hasta el mismo presidente del fondo de FEDEGAN, Jorge Bisbal Martero en algún momento nos hizo preguntas de hombre, ¿por qué no van creado autodefensas en la región de los, de, de, de tal sitio, en tal zona de Bolívar o en tal zona del Cesar o Magdalena o cosas como esta. Eh, el mismo Francisco Santos solicitó la creación del bloque capital y muchas personas llegaron a pedir. Entonces con estos pedidos yo me... Bueno, así pues que... Estas son las primeras declaraciones de Salvatore Mancuso ante la JEP. Va a declarar durante cuatro días consecutivos y a través de Reacción Revista Digital vamos a estar transmitiéndoles a ustedes todos estos cuatro días las declaraciones de este señor donde sin duda muchísima gente en Colombia de los que hemos conocido administrando el país van a caer porque sus nombres están involucrados dentro de la creación de grupos paramilitares en la historia reciente de nuestro país.